Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, qué alegría podernos encontrar a través de estos medios, a través de estas herramientas digitales para orar un poquito con la palabra, para escuchar la palabra y preparar la liturgia del próximo domingo. Nos vamos a poner en la presencia de Dios, agradecidos con nuestro Señor por todas las bendiciones que nos da. Decimos ahora gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio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 gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar Amén Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos bueno mis queridos hermanos el próximo domingo que, que viene domingo 28 del tiempo ordinario eh, vamos a iniciar nuestra lección este ejercicio que hacemos con la palabra de Dios escuchar la palabra cada uno con su biblia en mano por favor Vamos a iniciar esta escalera espiritual. Primer paso, la lectura. En este primer paso respondemos la pregunta ¿Qué dice el texto? Vamos a escuchar el texto de este domingo. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galileo. Al entrar a una población le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al presentarse quedaron libres de la, de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios, dando grandes voces. Se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús le preguntó, ¿y no eran diez los que estaban enfermos? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, es el texto de este domingo, Jesús sigue de viaje a Jerusalén, eh, y por ese viaje, pues, encuentra a estos leprosos. La ley antigua, dice en el Levítico, se habla de que el que ha tenido manchas blancas, lepra, pues debe presentarse al sacerdote que es el que certifica que está sano. A la vez, el enfermo tiene que ofrecer un, unos sacrificios y unas ofrendas de acción de gracias. Pero el que certifica la sanación es el sacerdote. En esa línea es coherente que eso les diga, vayan, presentesen a los sacerdotes, pero todavía no están curados. Es cuando llegan allá y se presentan cuando quedan sanos. Es decir, ellos van hasta el templo convencidos de que van a quedar curados, que van a quedar sanos. Y efectivamente lo hacen. Ahora bien, son diez. Hay uno que regresa de Jesús. Agres, y el texto resalta que es un samaritano. A lo largo del, del evangelio hemos visto el conflicto con los samaritanos. La lucha incluso. Recuerden por allá en el capítulo 9 cuando Jesús va hacia Jerusalén. Que van a pasar por una ciudad samaritana y no lo reciben. Ese conflicto está ahí. También queda en evidencia ya cuando el buen samaritano en el capítulo 10 de San Lucas. Entonces, la situación no es nada fácil, pero sin embargo, contraria a lo que pensaríamos, es un samaritano el que viene a gracias. ¿No han sido dios los que han quedado curados? Pregunta Jesús. ¿Mm? Aquí estoy, Señor, gracias. Y hay un detalle, queridos hermanos. Levántate y vete. Tu fe te devolvió la salud. El leccionario nos, dice, nos, nos lo traduce de esta forma. La Biblia de Jerusalén nos traduce, ve, levántate. Y vete, tu fe te ha dado la salvación. Eh, no es solamente la salud física, es la salud del alma. Y la, salva, la salud del alma se recobra por la fe. Por la fe. Vamos a, a la primera lectura, queridos hermanos, del libro de los reyes, capítulo 5, segundo libro. Naaman el jefe del ejército de Siria, fue al río Jordán y se bañó siete veces en él, como se lo había indicado el profeta Eliseo, y quedó limpio la lepra, con la piel como la de un niño. Entonces volvió a él con todos sus acompañantes a donde el profeta, y al presentarse le dijo, ahora me he convencido de que no hay Dios más grande que el de Israel, por eso acepta un regalo como agradecimiento de tu servidor. Eliseo le contestó por la vida del Señor a quien sirvo. te juro que nunca lo aceptaré. Por más que insistió Naamán, Eliseo no quiso aceptar nada. Luego dijo Naamán, "Entonces te ruego que permitas a tu servidor llevar en las mulas dos cargas de tierra, porque, donde, porque no voy a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún dios, sino al Señor de Israel." Esa es la primera lectura, queridos hermanos. Milagro, la curación del gran general Naamán jefe del ejército. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Acuérdate de que Jesús el Mesías descendiente de David y resucitado entre los muertos Esta es la buena noticia que yo predico y por la cual sufro hasta llevar cadenas como si fuera un malhechor Pero la palabra de Dios no está encadenada Así pues todo lo soporto por amor a los elegidos A fin de que alcancen de Cristo Jesús la salvación y participen de su gloria para siempre Esta es una gran verdad Si hemos muerto con Cristo viviremos con Él Si con Él sufrimos reinaremos con Él y si llegamos a negarlo, también él negará a nosotros. Pero como no puede desdecirse, aunque nosotros le seamos infiales, él permanece fiel. Segunda lectura. Vamos a hacer nuevamente la lectura del Evangelio, pero esta vez quiero que lo hagamos de manera personal. Usted con su biblia, por favor. Vamos nuevamente, capítulo 17, versículos 11 al 19, del Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es la frase que nos llama la atención, que nos sorprende? Vamos al segundo momento, queridos hermanos, la meditación. Vamos a responder en, esta, en este segundo momento la pregunta, ¿qué me dice Dios? Oh mi Dios salvador mío, Dios y Señor mío, escucho tu palabra, esta palabra que me invita a dar ese paso de fe, pero también a dar el paso de la gratitud. Oigo en mi corazón esta voz. Aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo te escuche. Es una palabra fuerte, queridos hermanos. Dar el paso de la fe, creer. Creerle a Jesús. No es solamente decir, sí, Señor. Es hacer caso. Porque hacemos caso cuando entendemos que no hay otra opción. Sólo él es la opción, tercer paso, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo abrazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en el favor de la casa, de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, en toquen. El Señor se compadece de todos. Dios en tus manos nos ponemos como Naaman incrédulo como estos leprosos enfermo vengo delante de ti tú conoces mi corazón conoces todo mi ser Señor y sabes que en mi corazón hay tantas heridas pero escucho tu voz que me dice ve, da el paso como Anamán, ve a lavarte en el río. Como a estos diez leprosos, ve y preséntate al sacerdote. Así hoy tú me dices, da el paso. Da el paso. ¿Qué te dice hoy Dios? ¿Qué escuchas en tu corazón de Dios? Cuarto paso, la contemplación. Los invito para que cierren un momentico los ojos y nos quedemos mirando con el corazón, con el alma, esa acción sanadora de Jesús, esa acción sanadora de Dios, que no solo quiere curar nuestro cuerpo, sino que también quiere curar nuestra alma. Quinto paso. La acción. ¿Cómo puedo vivenciar esta palabra? ¿Cómo la llevamos a la práctica? ¿Qué paso Dios quiere que yo haga? Es el paso de la fe. Porque ir a bañarse al río no, no fue fácil para nada más. Habiendo tantos ríos en, en mi tierra. ¿Cómo voy a ir a presentarme al sacerdote? Dirán esos leprosos. Es el paso. Porque vuelvo y les insisto, no es solamente decir yo creo, es, es creerle. Es, es, es que yo escuche y haga caso, pero hago caso solo en la medida en que, en que creo. Porque no es solamente llevar la medalla, el distintivo, no. Es vivir. ¿no? Es dar ese paso, es lanzarse a los brazos de Dios. Señor Dios, gracias por este ratito que nos has regalado, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, de prepararnos para el domingo. Alabado seas mi Señor. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les guarde, los bendiga y los pide. Un abrazo para todos.